Saludo especial para todos nuestros seguidores en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Aquí está un compilado de las informaciones más importantes de las últimas horas, más horas en nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo para hoy. Siguen adelante los ejercicios navales de la OTAN en el Mar Negro vigilados por las fuerzas rusas. Nuevos informes de lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mark Milley, jefe adjunto de las fuerzas del ejército norteamericano, pide que se baje la retórica de la con China, pero asegura que Taiwán no es tan fácil de conquistar. Jefe militar del ejército norteamericano se ve escéptico a la contraofensiva de Ucrania para las próximas semanas contra Rusia. Ministro de Exteriores Sergei Larró dice que las sanciones contra la federación han fracasado. Un informe del Fondo Monetario Internacional dice que a 2030 habrá 574 millones de personas en pobreza extrema. Pedro Sánchez, presidente de España, pidió a Xi Jinping que Putin no siga a a Ucrania. Tensión entre Kiev y Rusia por la presidencia de la federación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte lanza una nueva advertencia a Occidente y Andrés Manuel López Obrador le planta verdad a la administración demócrata por temas de narcotráfico en la frontera con Estado. Unidos. Los invitamos al contexto de las noticias, aquí está toda la información, muchas gracias por su audiencia en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Estos son los acontecimientos del día. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas en nuestro canal, Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. En las últimas horas se están llevando a cabo entrenamientos militares por parte de la OTAN en Rumania y en zonas cerca del Mar Negro. Ejercicios militares en conjunto entre los Estados Unidos y Rumania que realizaron un entrenamiento de asalto aéreo. Las tropas de asalto aéreo de la División Aerotransportado comenzaron a llegar a Rumania a finales del mes de junio del año pasado como parte de la misión para poder reforzar a la OTAN en la región. Según el bloque militar, este ejercicio se hace con el fin de tranquilizar a los aliados y evitar una mayor agresión rusa. Este jueves las fuerzas aéreas tanto marítimas como terrestres del norte y de Rumania participaron en un simulacro dirigido por el bloque militar en el Mar Negro y dice el comunicado que fueron escoltados en estos ejercicios por la vigilancia de la Fuerza Aérea Estadounidense. El simulacro se dio como parte de la... De una fuerza enemiga en una costa del Danubio, a unos 30 kilómetros de Ucrania, en el delta. Según expertos militares, desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, siguen monitoreando estos ejercicios por parte del bloque militar cerca a las fronteras con Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron municiones de racimo para arremeter en Melitopol. Esto sucedió el domingo 2 de abril, según había pro en la ciudad de Melitopol, en la región de Saporoshi, fue atacada con Himars y con municiones de largo alcance que dispararon en racimo. Esto fue anunciado por la Administración de la Ciudad. Según los datos preliminares, se conocen de seis personas lesionadas como consecuencia del bombardeo, todos ellos civiles, y se registraron impactos en el depósito de locomotoras y un edificio residencial. Investigadores y servicios de emergencia. Están en el lugar. Las autoridades destacaron que los lesionados eh, hacen parte de zonas residenciales y este incidente está bajo investigación. Según la información y el comunicado, la información de los servicios operativos, el ataque a Meritopol, se llevó a cabo con HIMARS utilizando municiones de racimo. Los empleados del Comité de Investigación de Rusia y los servicios de emergencia siguen trabajando en los sitios de bombardeo. Solo había civil. Entre las personas que perdieron, según la administración de la ciudad, no se sabe con exactitud cuántos misiles dispararon contra Meritopol. En total, sin embargo, el número de ataques contra esta ciudad ha aumentado significativamente, lo que, entre otras cosas, según había.pro, puede deberse a las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania de lanzar una contraofensiva contra el ejército ruso. El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le pidió a los medios bajar la retórica sobre China. El jefe del Estado Mayor Conjunto del Norte sugiere a todos calmarse sobre la guerra con China y afirmar que Taiwán no es tan fácil de conquistar. En una entrevista publicada el viernes por la revista Defense One, el general Mark Milley advirtió sobre el aumento de la retórica recalentada de una guerra inminente entre el norte y Pekín, según el funcionario dice creo que hay mucha retórica en china y mucha retórica en otros lugares incluido en el norte que podría crear la percepción de una guerra está a la vuelta de la esquina o que estamos al borde de la guerra con China, dijo Milley. Luego de que en las últimas dos semanas, los miembros del Congreso remitieran al secretario del Departamento de la Defensa, a Luke Austin, una lista sobre las preocupaciones con China desde las armas nucleares hasta los chips de computadora, la invasión de Taiwán y la alianza con Rusia. Al respecto, dijo que... Es posible surgir un incidente o algún otro evento desencadenado que conduciría a una escalada descontrolada, pero no creo que en este momento se pueda ponerlo en la categoría probable y creo que la retórica en sí misma puede sobrecalentar el ambiente. Todos deben calmarse sobre la guerra con China, adujo el funcionario. Mark Milley puso en duda la posibilidad de que China conquiste Taiwán, afirmando que no es tan fácil llevarlo a cabo. No obstante, ha declarado que está de acuerdo con los llamados a que el norte envíe armas a la isla lo más rápido posible para vencer a Pekín en cualquier golpe. El presidente chino ha sostenido que quiere que su ejército popular de liberación esté y listo. Para tomar Taiwán por la fuerza si es necesario para 2027. Entonces, uno de los elementos de la disuasión es asegurarse de que la contraparte sepa que el costo excede el beneficio. Entonces, para Taiwán, supone que tenemos tres o cuatro años para poner a Taiwán en una posición que él cree la percepción en las mentes de los tomadores de decisiones chinos a que el costo supera el beneficio, agregó el militar norteamericano. Rusia asegura que las políticas de sanciones impuestas por Occidente con el fin de someter a la nación euroasiática que dirige Putin y crear un colapso han fracasado. El canciller ruso, Sergei larov conversó con la agencia de noticias Prensa Latina desde Moscú. Allí abordó y tocó la situación actual del país euroasiático que enfrenta una fuerte batería de sanciones de parte de Occidente y al mismo tiempo destacó la resistencia de los países a las presiones de Unidos y Europa para aislar a Rusia. En particular, estamos participando en las negociaciones entre nuestros departamentos y sus socios extranjeros sobre la creación de mecanismos independientes de Occidente y la entrega de productos y su seguro de financiación. Expresó que no recuerda que este tipo de estrategias se hayan dado ni durante la Guerra Fría. Pero tres cuartas partes del mundo que es un grupo de países que llamamos la mayoría mundial y que muchas veces no aprueban esos pasos. Al votar no se suman a las sanciones. Y no lo van a hacer. El canciller ruso calificó como un fracaso absoluto la política de los países occidentales para aplastar a su país a través de sanciones y presiones de todo tipo, asegurando que tres de cada cuatro estados del mundo no se unieron a las sanciones impuestas a Moscú, refiriéndose a Asia, Latinoamérica y África. Cada vez más países están comenzando a comprender que para seguir el juego de Occidente, seguir ciegamente su estela, Tal vez pueda ser para ellos en un momento determinado. Asimismo, resaltó que Rusia se ha inspirado en Cuba bajo décadas de sanciones y acciones similares por parte del norte. El conflicto en Ucrania es otro punto que abordó donde la ROP puntualizó que los países occidentales son participantes directos en la contra Rusia y que hasta líderes en Kiev admiten que perderán la batalla si no hay suministro continuo de armas. Esta información creemos que es importante darla a conocer amigos, presten mucha atención, el Fondo Monetario Internacional en un informe cree que la globalización se ha desarrollado de una forma desigual en el mundo. Según las estadísticas que se han presentado, algunas naciones redujeron esto en mejoras para su población. Escuchen, 574 millones de personas están en riesgo de caer en pobreza extrema, según este informe para 2030, los datos que está entregando este informe, que se da en medio de lo que son la guerra de las sanciones por parte de Occidente contra Rusia por la operación en Ucrania y contra China, que afecta a la economía de suministros y la economía global. Según lo ha dicho la misma o el mismo director del Fondo Monetario Internacional, que pone de relieve la situación en su mismo comentario, dice ella que se debe reconocer que la distribución o beneficios de la globalización no han sido distribuidos por igual entre los países y las personas aunque el informe dice que en china por lo menos 800 millones de personas lograron salir de la pobreza lo que quiere decir es que mientras rusia y china optan por impulsar el multipolarismo este informe dice que bueno con las sanciones están empujando a más personas a la pobreza extrema en los países donde se están aplicando generando desempleos y que los ricos se vuelvan más ricos. Esto de de la guerra comercial contra China y las 14.000 sanciones impuestas a la federación convirtiéndose Rusia en el país que más han impuesto sanciones por parte de Occidente Algunos expertos se han pronunciado respecto a este informe y lo señalan de que la geopolítica es la principal amenaza de globalización Otros argumentan que las políticas de China y Rusia pusieron fin al, en el 2022 a una política de globalización sin precedentes y aquí la pregunta es ¿Quiénes somos los paganos de esto? Los de a pie porque ni modo que los poderosos, ellos vayan a seguir en esta burbuja. Pero échenle oído, según las estimaciones del Banco Mundial, para el 2030 habrá 574 millones de personas en pobreza extrema. Se calcula por parte de analistas que se podría relacionar con más de o menos de un 7% de la población mundial y en su defecto se dice que estaría viviendo este grupo de personas con menos de 3 dólares al día. Hágame el favor. Ustedes saben qué significa esto amigos, vivir con menos de 3 dólares al día todo por la decisión geopolítica de gobiernos que se han venido tomando en los últimos tiempos y la reversión de la globalización y la reorientación de la cadena de suministros harían que no menos de 52 millones de personas también vayan en esta misma dirección y penden, por ejemplo países de áfrica a llegar a esta pobreza extrema y por eso muchos países están transitando a un modelo multipolar desde occidente no lo entienden y por el contrario siguen asumiendo el rol de detectives y defendiendo el unilateralismo para no perder su hegemonía dicen expertos el multipolarismo por otro lado se ha venido desencadenando entre los países que ya hay acuerdos y pactos entre ellos y que entienden los riesgos para los próximos años de seguir los lineamientos del norte expresan analistas ya han venido entendiendo bien el tema del multipolarismo que incluso ya han planteado la creación de una moneda común que pueda hacer frente al dólar lo vimos hace poco entre brasil y china quiere decir que muchos países siguen respaldando el unipolarismo otros o más bien las potencias como China y Rusia eh, plantan cara a la hegemonía del norte y han decidido impulsar el modelo multipolar para salvar sus economías. Bueno, muchísima atención porque sorprende en las últimas horas los comentarios por parte de un portavoz del gobierno chino en el cual le dicen literalmente a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, que no le entiende nada cuando ella expresa sus comentarios. Dicen que ella distorsiona deliberadamente y Pekín ha criticado el discurso reciente de Von der Leyen previo a su visita con China. Ese discurso contenía muchas tergiversaciones e interpretaciones erróneas de las políticas y posiciones chinas, es lo que han entendido desde el gobierno en Pekín. O por lo menos eso fue lo que dijo el embajador chino ante la Unión Europea Foucault que comentó las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sobre las relaciones entre Pekín y los países miembros de la comunidad según lo ha comentado a través del medio CGTN, Fukun ha dicho que diría que cualquier cosa que le haya escrito ese discurso o cualquiera que le haya escrito el discurso a la presidenta de la Comisión von der Reyen, no entiende realmente a China o distorsionó deliberadamente las posturas del país de Xi Jinping. En sus palabras, al leer el discurso parecía como si dos personas estuvieran peleando entre sí porque no hay coherencia. Esperamos que la visita a China y cuando mantenga conversaciones con los líderes chinos, puedan comprender mejor a China, concluyó Kohn. en el discurso ante el Centro de Política Europea. Ursula von der Leyen ofreció una imagen del estado actual de las relaciones entre la Unión Europea y China, diciendo que tenemos que revaluar la seriedad de nuestra relación con China. Es demasiado importante como para arriesgarla porque es un factor de nuestro futuro y bienestar económico y de las la afirmó Nacional añadir que añadir la relación de la Unión de la Pekín era cada vez más seria y complicada debido al deliberado endurecimiento de la postura de la de China. de la jefa del la jefa de la Europeo notó que China es el principal socio el principal de la Unión de la lo que se refiere a bienes con flujos totales por valor de 700 mil de 700.000 de euros. No obstante, abogó también por reducir la dependencia europea de China, sobre todo en los sectores de tecnologías verdes y materias primas. Según la la la tarea de volver a en las cuestiones más importantes y este es el reflejo de la necesidad de ajustar nuestra estrategia en línea en la forma en que el partido comunista chino parece estar cambiando afirmó von der leyen instando a los miembros a evitar caer en en tácticas de divide y vencerás. El discurso tiene lugar antes de que se realice el viaje conjunto a Pekín con el presidente francés Emmanuel Macron a finales de marzo. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez realizó el viaje al país asiático por invitación de las autoridades chinas. Y se siguen sumando más tensiones entre rusos y ucranianos, todo por cuenta de que Rusia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y desde Ucrania han refutado esta decisión pidiendo desde el gobierno en Kiev a la ONU a que se evite por parte de Rusia cualquier abuso desde la presidencia el consejo de seguridad de la ONU cuenta con 15 miembros y una presidencia que rota cada mes la última vez que le tocó a la federación lo hizo fue en febrero del 2022 poco antes de que se iniciara la operación militar de Rusia en Ucrania el representante permanente adjunto de Rusia para la ONU ha dicho en las últimas horas y dejó entrever en sus declaraciones que desde Kiev están alineados a los propósitos occidentales y de la OTAN y asegura que hay que poner fin a la política rusófoba lo que ha calificado como a de Kiev para llegar a la paz. En ese orden de ideas y bajo las declaraciones de Dmitry Poliansky aseguró que la federación será un miembro honesto, sin embargo advierte que cualquier intento de provocar a Moscú estaría condenado al fracaso diciendo el funcionario ruso que a diferencia de sus socios occidentales, Rusia juega limpio en la palestra internacional y que no promueve doble rasero afirmando que el derecho internacional y las normas de procedimiento siguen vigentes en la ONU y denunció que se intenta desde el bloque cambiar estos principios por el orden basado en ...en reglas occidentales. Lo que sucede en Ucrania es totalmente antirruso, rusófobo, un nido de serpientes. Bueno, ¿cómo le fue a Pedro Sánchez en la visita con Xi Jinping? Pedro Sánchez, presidente de España recientemente, en su visita a China, pidió a Xi Jinping que Rusia no siga atacando a Ucrania. insistido en la importancia de que Ucrania, como Estado libre y soberano que es, sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan. Y además... He expresado al presidente Xi el apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky. Diciendo el mandatario ibérico que China debería de apoyar el plan de Zelensky, advirtiendo que los ataques que calificó como ilegales sobre Ucrania Considero que es un plan que sienta las bases para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y que está perfectamente alineada con la carta de Naciones Unidas y sus principios, que evidentemente han sido... Sánchez le pidió a Xi Jinping que se dé la oportunidad de visitar a Ucrania para hablar directamente con Volodymyr Zelensky. ...por Putin con su invasión. Y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este, este pan, plan de paz... El máximo militar del norte, estamos hablando de Mark Milley, también se muestra escéptico sobre la ofensiva de Ucrania sobre Rusia. La posibilidad de que Ucrania expulse a las fuerzas rusas de lo que eran sus territorios es muy baja, ha declarado Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en declaraciones a Defense One. El general recordó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado reiteradamente que el objetivo de Kiev es expulsar a cada ruso de la Ucrania ocupada, algo que Mark Milley calificó de una tarea militar muy complicada y muy difícil. No digo que no se pueda cumplir, no creo que se pueda hacer a corto plazo este año. No es la primera vez que Mark Milley se muestra negativo o escéptico sobre las capacidades militares de Ucrania. En una rueda de prensa en noviembre dijo que la probabilidad de que Kiev tome Crimea a corto plazo no es alta. Las declaraciones del funcionario tienen lugar en medio de las promesas del liderazgo ucraniano de lanzar una contraofensiva contra las fuerzas rusas esta primavera al tiempo que reitera los llamamientos a Occidente para que proporcione mayores suministros de avanzadas. Las exigencias por parte de Kiev incluyen misiles tácticos Ataxmen con alcance de 300 kilómetros que el norte hasta ahora ha rechazado de entregar a Kiev, alegando preocupaciones de que podría propiciar una escalada en el conflicto, pero ahora Milley reveló una razón más. Hasta la fecha hay una decisión política de no hacerlo y nunca predeciría nada que pueda estar sobre la mesa o fuera de la mesa en el futuro, pero desde el punto de vista militar tenemos relativamente poco a y tenemos que asegurarnos de mantener nuestros propios inventarios de municiones, explicó el miércoles mi ley declaró ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el conflicto... De ha puesto de manifiesto, increíbles índices de consumos de municiones convencionales al respecto, el general expresó a Defense One que la industria militar del norte tardará probablemente años en reponer sus existencias y satisfacer las necesidades del Pentecostal. Bueno, y esto será muy caro y no será por parte o por arte de magia en una noche, aseguró. En las últimas horas se conoce que Corea del Norte ha enviado una nueva advertencia a Occidente y a el Norte diciendo que pagarán un alto precio por la locura de Américas contra Pyongyang. Estados Unidos y los aliados nunca deberán olvidar el hecho de que su rival es un estado con capacidad de sostiene la agencia central de noticias de Corea del Norte. La KCNA ha dicho que la hostilidad del norte y Corea del Sur contra Pyongyang llegan al extremo y podrían pagar un alto precio por sus actos imprudentes, escribe la agencia central de noticias norcoreana en un artículo publicado este domingo. El material de el diario digital critica los ejercicios militares conjuntos a gran escala que los países aliados vienen realizando desde mediados de marzo en la península de Corea, la agencia detalla las diferentes fases y los equipos que están involucrados en estas maniobras militares en las que se vienen ensayando operaciones de desembarco, ataques contra los principales objetivos y ocupaciones de ciudades norcoreanas. Además, la próxima semana Estados Unidos y Corea del Sur y Japón llevarán a cabo otro ejercicio conjunto en el que incluso intervendrá el portaaviones estadounidense de propulsión nuclear Nimitz Washington y sus intereses están entrenando para aplicar capacidades en real para la toma de Pyongyang, señaló la KCNA. Las locuras bélicas de los aliados demuestran que su hostilidad ha llegado a la peor fase, sostiene, aunque desde el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos repiten como loros que las maniobras son rutinarias y de carácter defensivo, ocultan su siniestro plan para arruinar la paz y la estabilidad en la región, agregó la agencia. El norte y sus aliados nunca deberán olvidar el hecho de que su rival es un estado con capacidad nuclear. Y sus advertencias no son infundadas, continuó diciendo la KCNA, señalando que dichas provocaciones militares recibirán la respuesta correspondiente de Pyongyang. Deberían pensarlo dos veces antes de evitar una catástrofe de desafortunada y considerar que tendrán que pagar un alto precio por sus actos imprudentes, concluye. Bueno, mucha atención porque en las últimas horas AMLO ha sido motivo de debate en las redes sociales por sus recientes declaraciones contra algunas acciones por parte del de gobierno demócrata. Ha dicho Andrés Manuel López Obrador, amenazan con invadir les preocupa solo el dinero. López criticó al norte en medio de la crisis de F Danilo. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó a los legisladores en el norte cuestionando las acciones que se han tomado para intentar remediar la crisis de consumo de F Danilo en el país mientras se facilita la venta de esto escribió el presidente. Amenazan con invadir. Venden armas de alto poder. En sus tianguis, o sea, mercados, no hacen nada por su joven. Padecen lamentablemente de la terrible y mortal pandemia de fanilo, pero no atienden las causas, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. No les preocupa el bienestar, solo el dinero. Ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales, censuró el mandatario. Tampoco limitan el consumo de las drogas por el contrario lo fomentan hasta en el deporte es penoso y decadente haciendo referencia a la decisión de la NBA de permitir que los jugadores consuman y eliminen las sanciones del programa de pruebas antiguas es contradictorio, hipócrita, resaltó. En medio de las crecientes fricciones con Estados Unidos, López Obrador reveló que había propuesto a los legisladores del norte que los jóvenes que estudian no abandonen sus hogares a los 18 años, como suele ocurrir en el país, y que Washington brinde ayuda económica a las familias para que los adolescentes no estén solos. Asimismo, el mandatario ha cuestionado en diversas ocasiones la flexible política de del país vecino, ya que está íntimamente vinculada con la perpetrada por organizaciones criminales en México. Hasta aquí la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal, a dejarnos su comentario, a activar la campanita roja de notificaciones y recuerden para mayor cobertura del video nos ayudan con una manito arriba. Un abrazo. Dios los bendiga.